Las víctimas, en algunos casos, cuando nos llegamos a descubrir o nos hacen saber esta organización mafiosa que cuenta con tantos colaboradores, cuando nos señalan, cuando nos meten en todo esto, entramos en shock, ¿no? Porque hay, hay una serie de, de gentuza eh, que nos señalan, digamos que nos dicen literalmente que nos van a torturar, que nos van a agredir delante de nuestra gente, de nuestras familias, y que no podemos hacer nada. En ese momento entramos en shock, ¿no? No entendemos eh, todo eso. ¿Por qué hay esa gentuza agrediéndote, esos torturadores, contra los que no puedes hacer nada? ¿O te lo hacen saber así? Al poco tiempo empiezas a descubrir que es una cruda realidad. No puedes hacer nada, literalmente. Por desgracia, las víctimas... Este holocausto oculto, este sistema de manipulación de seres humanos, pues eh, funciona así. No podemos hacer nada. Cuando llegas y te meten a base de torturas y empiezas a descubrir que no puedes hacer ni decir nada, las víctimas entran en shock. Para la mente es brutal. El trauma psicológico es bastante fuerte, ese choque, ese ver esa realidad que en ese momento crees que es una afición, que es irreal, pues es una realidad oculta que te la hacen ver a base de hostias, a base de torturas. Después de ese gran shock, ese armario del miedo, del que te cuesta salir porque tienes seres queridos a tu lado, que no quieres que le pase lo mismo y no consigues... Eh, te hacen ver también o descubres que les pueden dañar, que ante los ojos de los demás son causas naturales, aunque tú sabes a la perfección que los están dañando a posta para que tú lo veas, es una realidad de una dureza muy cruel. Descubres que no solo no tienes capacidad de defenderte ante esta gentuza, no tienes capacidad de defenderte a ti mismo, no tienes capacidad de defender a tu propia familia, a tus propios hijos, esa incapacidad, ese ver cómo campan a sus anchas porque te lo hacen ver, es cruel y traumático, sobre todo muy traumático, demoledor psicológicamente. Vas superando, vas haciéndote fuerte, a base de hostias, como el burro a base de palos. Trata de luchar, de defenderte, sabiendo que las posibilidades son ínfimas, pero bueno, tratas de hacerlo. Entras en contacto, entras en la asociación, en Biatec, eh, que por lo menos hay, hay un grupo, hay de víctimas que podemos comentarlo entre nosotros, ¿no? Y tratamos de defendernos lo mejor posible, de ayudarnos, apoyarnos psicológicamente. Y empiezas a denunciar y luego descubres esa otra realidad también, que te la han hecho ver ya que cuando esta gente te agrede de forma tan brutal, de tortura, te hacen ver que son intocables. Bueno, entonces luego chocas con esa otra parte de la realidad, que te sientes que tú has pensado durante toda tu vida que vivías en una democracia. Que yo tengo 60 años, que la he votado. Creía que estaba en una democracia. Descubres que no es así, que no es real, que es algo ficticio, que, que tratas de denunciar todo esto en tu democracia, con todos tus derechos, democracia constitucional, y no puedes eh, llamar la atención de tus autoridades. Te ignoran, no te hacen ni caso. Realmente es como si vivieras en, en un mundo oculto, eh, ajeno totalmente a esa realidad que nos venden. Esto también es cruel y es demoledor, ¿no? Llegar a esa opción al descubrir que tus autoridades eh, realmente te ignoran completamente o te dejan en la estacada, con una serie de gente que viola todos tus derechos constitucionales y no puedes hacer tampoco nada. Tratar de denunciarlo, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Nosotros, las víctimas, yo siempre digo que tenemos el deber, por lo menos, de tratar de sacar esto a la luz, de que el resto de la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, de forma oculta, sí, pero está pasando. Estamos en, la, en el deber de tratar de sacar esto a la luz para que haya futuro en este país, futuro muy necesario para nuestras generaciones venideras. Yo tengo hijos, entonces para ellos, a nosotros nos han destrozado la vida ya, nos, nos tienen ya prácticamente en un limbo de sufrimiento y que te atacan, te agreden, te torturan, lo suavizan para que no pierdas, para que no te desfases, ¿no? Buscan esos límites y descubrimos esa realidad cruel. Que hay una serie de tecnologías que te pueden manipular, tanto física como mentalmente. Que nuestras autoridades nos ignoran, a pesar de estar viviendo en un país democrático y constitucional. Tratamos de sacar esto a la luz por el bien de nuestros hijos, ¿vale? A mí por lo menos nadie me podrá reprochar que no hice nada. Es lo que podemos hacer y es lo que hacemos. Venga, agur.